Bienvenidos a un nuevo vídeo de los experimentos de Digital en directo donde vamos a hacer hoy que esto, que es una Raspberry Pi, termine encendiendo esto, que es una bombilla bien gorda. Voy a dejar una de las dos porque si no, no puedo poner la cabecera. Y procedemos a comenzar. Pongo también el rótulo mío, qué bonito, de verdad, si es que... Eh, efectivamente, eh, volvemos a hacer un stream desde mi casa, pero esta vez es un stream de los experimentos de Euskadi Digital, donde os vamos a enseñar un poco, eh, pues básicamente el sistema domótico que va a haber en mi casa, porque esto se va a quedar en mi casa. Raspberry Pi, pincho USB circuit y luego tengo por aquí un par de aparatos, eh, sí, sé que la mesa se oye mucho un par de aparatos, a ver si puedo cogerlo todo a la vez, para probar que efectivamente el circuito funciona. Así que vamos a empezar con la Raspberry Pi. ¿Y cómo empezamos con la Raspberry Pi? Bueno, vamos a utilizar un software que se llama Home Assistant, que es un software que se podría instalar en cualquier eh, distribución de Linux, eh, pero también se puede instalar... Eh, rollo como un paquete cerrado es decir, eh, distribuyen una versión del Home Assistant que es una, eh, una distribución de GNU Linux que ya lo tiene todo instalado hay que hacer un par de retoques pero ya lo tiene todo instalado así que vamos a hacer una cosa muy recomendable en estos casos que es seguir un tutorial vamos a ello nos pone aquí eh, Instalar el sistema operativo Home Assistant, Raspberry Pi 4 o Raspberry Pi 3. Yo la que tengo esta la puedo abrir, la podré abrir, sí, esta es una Raspberry Pi 3, modelo B, versión 1.2 de 2015, eh, vale, ¿qué más? Tengo un a ah, eh, la Raspberry Pi 3, por cierto. Eh, cortesía de un amigo del hombre misterioso, eh, la caja me la compré en Amazon, muy chula. Y a juego con la caja, eh, como pone aquí, el adaptador de corriente de la Raspberry Pi 3, que este da unos 3 amperios. Así que para la Raspberry Pi debería ser más que suficiente. Lo voy a dejar por aquí. ¿Qué más? Una tarjeta micro SD. Esta, que eh, la tengo en un adaptador, pero sí, esta debería ser perfecta. Eh, un lector de tarjetas, que eso ya lo tiene en mi ordenador, y un cable de Ethernet, que lo tengo uh, aquí, para las pruebas. A ver dónde está. Aquí. Así que, con todo eso, eh, vamos a empezar. Atache como sistema. Dono a tener estar Valena Etcher. Valena Etcher es un programa que lo que hace básicamente es eh, grabar mmm, discos, eh, imágenes de disco a cualquier tarjeta SD. Entonces, get the URL for your Raspberry Pi. Raspberry Pi 3, 64 bits. Entiendo que sí. Copiamos. Esta era la 7.2. Pues igual lo que tengo es eso. Y ahora tenemos la 8.1. Eh, cuando esto quiera. Vale, ya está. Y le decimos dónde, que el dónde va a ser eh, efectivamente en este, en este dispositivo. No tengo ninguno más. Bueno, tengo el dispositivo del sistema, pero obviamente no. Así que, listo que ha listo, le damos a flash. Oh, necesita mi contraseña esto. Espero que no se vea mi contraseña. Ya está. Y aquí te pone también otros proyectos que, que tienen. Eh... Pero bueno, tampoco vamos a tener que esperar mucho. Flashing, flashing, flashing. Bueno, igual sí vamos a tener que esperar un poco. Para. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ah, no, que eso es... No, yo estaba pensando en la música de ascensor que ponemos a veces. Eh no he hablado mucho de lo que es Home Assistant Home Assistant es un sistema operativo no es un sistema en general que lo que permite es conectar diferentes eh, tipos de eh, dispositivos y diferentes dispositivos de domótica y operar con ellos sin tener que pasar por la nube en muchos casos de hecho esto es básicamente porque eh, en un vídeo profundizaremos sobre ello, pero básicamente en los últimos meses eh, cada vez mi casa tiene más aparatos ZigWi que se pueden comunicar entre ellos y, y con un hub local sin pasar por el wifi que eso está bien, nice, pero eh, el hub que estaba usando era... Eh, un Amazon Echo, y también me gustaría quitarme un poquito la dependencia de los Amazon Echo, así que eh, pues eh, los experimentos de Euskadi Digital hoy son para mi casa, para redomotizarla eh, pero sin tener dependencia a la... A la eh, de la nube, no, no me interesa eh, depender de, de ello Bueno, pues ya hemos terminado de que esto flashe, así que vamos a cerrar esto y qué más, qué más tenemos que hacer, vale eh, insertar la tarjeta SD, bueno primero voy a expulsar la tarjeta SD mm, vamos a ello, íñigo nos jugamos, jugamos unos loles, yo no juego a eso preparing home assistant bien vale, pues preparando home assistant puede llegar a tardar hasta 20 minutos bien entonces lo que estoy haciendo es preparar esto para eh, montar un sistema domótico en mi casa que no dependa de eh, Amazon, Google o esas cosas, sino que dependa básicamente de la Raspberry Pi que os he enseñado. Vamos a empezar a configurar esto. Nombre, pues yo soy niño. Nombre de usuario, pues como me pongo en todos los sitios. Y la contraseña, no la estáis viendo. Así que, perfecto. Le eh, voy a poner un par de caracteres más. Y creamos una cuenta, ¿vale? ¿Cómo voy a llamar a mi casa? Pues casa. Eh, sí, casa. Vamos a detectar mi ubicación Zona Madrid Altitud 0 metros Sí, más o menos Venga, siguiente eh, No quiero enviarles ningún dato Esto podría Aparecer en castellano Los dispositivos están eh, eh, Están representados en Home Assistant Como integraciones, puedes configurarlo ahora O más tarde desde la pantalla de configuración De hecho eh, Podría configurar algo, pero no lo voy a hacer. De momento, ¿no? vamos a, a terminar. Bueno, vamos a seguir el tutorial que tengo por aquí. Eh, para añadir la integración, lo primero que tengo que hacer es eh, sacar el pendrive en cuestión. Esa solución que proponéis en el chat está muy bien. Y no meterse con los homosexuales, ¿eh? Por favor. Ay, vamos a sacar el pincho en cuestión. Os lo enseño también. También. Eh, os lo voy a enseñar. Vale. Esto tiene una antenita. Que parece la de wifi, pero no la de wifi. La voy a conectar a la Raspberry Pi. Y esto le va a dar... Múltiples capacidades Voy a proceder a conectar esto a la Raspberry Pi que tengo en el suelo ¿Vale? Dame un segundo Bueno, tenemos que ir a configuración Tenemos que ir a integraciones ¿Dónde aparece esto? Dispositivos y servicios Vale eh, Tenemos que añadir uno que se llama ZHA ZigBee Home Automation Hemos descubierto este. ¿Quieres configurarlo? Pues me da que sí. Eh, encontramos los siguientes dispositivos. Eh, ¿Esto me interesa poner un área? No sé, yo creo que no. Vamos a darle a terminar. Vale. Un dispositivo y dos entidades tengo yo aquí. Información del dispositivo. Vale. Esto se supone que es el USB que le acabo de poner. Vale. Ver hijos. Descargar diagnósticos. Dos entidades sin mostrar. Vale. Eh, vamos a darle aquí a añadir dispositivo. Vale. Asegúrese de que los dispositivos están en modo de emparejamiento. Ya, es que no tengo un dispositivo en modo de emparejamiento. Vamos a proceder a... Ah, aunque no lo vais a ver, esto es una maravilla porque como tengo la regleta de... Enchufes aquí debajo, pues no se ve nada. Así que voy a añadir un enchufe. ¿Cómo vais a ver el enchufe? Pues Porque os voy a enseñar la bombilla. Vale. De hecho, no sé cómo poner la bombilla para que se vea. ¿Dónde pongo la bombilla? No tengo un sitio para poner la bombilla. Bueno, la bombilla la voy a dejar aquí abajo. Vale. Entonces, el enchufe lo voy a poner aquí abajo... Y tengo que poner mi dispositivo en modo emparejamiento. Eh, el enchufe en cuestión tenía un botón, que es el de encendido y apagado. Si se pulsa durante... Mm, eh, durante unos segundos, pues empieza a ponerse en modo emparejamiento. Vamos a, a probarlo. ¿Por qué mi dispositivo no entra en modo emparejamiento? Aquí. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Vale. Entonces ahora... Esperad un segundo, eh Que estoy intentando enchufar la lámpara Ay, por eso. Cambia el nombre del dispositivo Pues este lo voy a poner Bombilla Grande Y sin área Epa Perdón eh, Bombilla grande Identify on off nul -nul. Ah, pues tengo que ponerle Pues lo voy a poner en el dormitorio el dispositivo está listo para ser usado Vale Entonces si yo voy aquí a Resumen No sé si, si habéis oído Pero Ese clic Es el interruptor en cuestión Voy a intentar enchufarlo Vale Perfecto se ve, se ve la bombilla, ¿verdad? Pues entonces Si yo le doy aquí, se apaga Si yo le doy aquí, se enciende sí, Estoy dando yo clic Vale, este es el primer paso Que queríamos, vamos bien Solo hemos tardado una hora, pero vamos bien Bueno, una hora, sí, 40 minutos Vamos bien Como esta es LED eh, Pues no calienta <risa> Bien, entonces, ¿qué más queremos que interactúe con esto? El sensor de movimiento. ¿Qué va a hacer el sensor de movimiento? Pues encender o apagar la bombilla según una norma cuando cuando, se, cuando detecte movimiento. Entonces voy a ir otra vez a ajustes, integraciones, entro aquí y le doy a añadir dispositivo. Y este... Tiene un setup aquí que supongo que tendré que pulsar durante varios segundos. En esta cámara no veis nada. En esta cámara no veis nada. Aquí. De hecho, se ve. veis un punto negro, ¿verdad? Ahí, pues ahí. Hay que meterle algo para que... Esto se ponga en modo setup. Eh... Vale, tengo aquí algo. Tengo una punta de destornillador. Todo tiene un LED que no sé si se va a iluminar. Yo estoy dando. No se ve nada. Ah, eh, ahora sí, ¿no? Ah, no, esto es que ha detectado un movimiento. Danos un segundo. Ahora que está en naranja. Debería estar en modo detección El modo detección es esto ¿Qué está haciendo esto Que intenta emparejar dispositivos Hola, ¿puedes encontrarlo? <risa> se voy a poner cerca No Ahora, iniciando entrevista Ahora lo que yo no sé es cómo se hacen las reglas eh, De Home Assistant Así que improvisaremos vale esto vamos a ponerle como detector movimiento bueno detector movimiento esto tiene luminosidad presencia movimiento y, te y temperatura está bien Vale, eh, automatizaciones y escenas, esto es lo siguiente que quiero hacer, es decir, yo lo epa, perdón. yo lo que quiero hacer es que en mi, con mi detector de movimiento, cuando el detector detecte movimiento, eh, encienda la luz. Vamos a crear una automatización, seleccionar un plano, motion activated light, vale. Turno en a light when motion is detected Motion sensor Este Light, eh, dispositivo No, entidad No área No No me deja de poner nada ¿Por qué? Nombre eh, Movimiento Plano, plano, utilizar. Esto supongo que son como, como preajustes. A ver, quiero decir, esto está muy bien, pero no quiero programar. Es que parece esto normal, que yo tenga que poner líneas de código. No, no, no, no quiero, no quiero. Vamos a seguir, vamos a empezar con una automatización vacía A ver si yo soy capaz de entender esto ¿Vale? Porque me voy a volver loco No automatización, yo lo que lo quiero es eh, Movimiento, luz, yo qué sé, de cualquier cosa Modo único Único, sí, o sea, solo hay un desencadenante y hay una cosa eh, El desencadenante es un dispositivo que es eh... el desencadenante es un dispositivo que es el detector de movimiento y el dispositivo es comenzó a detectar movimiento duración vamos a ponerle un minuto vale eh... acciones Vale, yo ahora, ahora, ahora estoy pillando esto, esto. Esto ya era lo que me vendieron a mí. Esto ya era lo que me vendieron a mí. Acciones. Dispositivo. Vale. ¿Qué dispositivo? Eh, bombilla grande. Encender bombilla grande. Vale. Y le damos a guardar. Vale. Entonces... Claro, el tema es que el movimiento está siempre detectándose. Vale, vamos a probarlo sí. Vamos a ver lo siguiente Ah, detector movimiento on-Off, ahora está en off Vale, entonces ahora esto, lo siguiente debería funcionar Yo voy a mover el sensor de movimiento Para provocar la que detecte movimiento Ha cambiado de detectado y no está haciendo nada <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Me suena que este aparato en cuestión leía el movimiento cada 90 segundos y no se podía cambiar Creo que era algo así ah, Pero ¿por qué no ha aplicado esto? Es decir, esto... ha cambiado de no detectado 13 minutos ha estado en no detectado vale y por qué no se ha aplicado la automatización no me lo creo ha tardado casi un minuto en aplicarla a ver, información historial hace 9 segundos, mostrar trazo. la ejecutada a las 9.15 la ejecutada a las 9.15.11 cuando no me acuerdo dónde lo he visto o sea, ojo, ojo al tema ha detectado un movimiento a las 9.14.11 y ha encendido a las 9.15.11. ¡Ah! Eso es lo que significa... Espérate. Eh, primero me estoy cegando, así que voy a apagar esta luz. Esto es lo que significa... Que... ¿Cómo era esto? Esto. Duración. Esto no es duración. Yo creo que esto está mal traducido, esto tiene pinta de ser retardo eh, vale, no detectado vale, aquí estamos entonces si yo hago esto bien, perfecto Ay, Qué bonito vale, entonces estaba yo aquí en home assistant intentando eh, hacer que una norma que una regla funcione eh, entonces la regla en cuestión claro, eh, ahora vamos a ir al historial y vamos a ver cuánto ha tardado en... en... Es que tarda 15 minutos en, en cambiar el estado de detección. ¿15 minutos? No, 5 minutos. No termino yo de pillar cuánto tarda esto en actualizar. Pero bueno, yo creo que por hoy vamos a darlo... Esto por concluido empieza a granizar a llover no entiendo nada vamos a dar esto por concluido en fin una maravilla de stream muy loco y muy poco instructivo pero bueno por lo menos hemos conseguido que moviendo el detector de movimiento se encienda la luz que algo es algo en fin, vamos a poner aquí los créditos gracias a nuestros suscriptores, faltan dos aquí que son nuestros nuevos suscriptores, pero gracias a todos los anteriores y a los de hasta ahora. Eh, espero que haya servido este tutorial un poco para algo, para guiaros un poco en el camino del Zigbee, al menos lo habéis sufrido conmigo eh, y con toda la jarana que ha habido en el chat, que yo no lo entiendo... Eh, haremos un vídeo un poco más mmm, concreto sobre lo que mmm, va a aparecer por mi casa y tal y cómo lo vamos a configurar y cómo se configuran entidades y todo esto y las reglas que vamos a utilizar. Y hasta entonces pues eh, podéis seguirnos en Twitter y en Twitch, somos Digital y también en eh, www.euskodigital.eu. Gracias por vernos y hasta la próxima.